Hola amigos del taller de corte y corrección. Estoy con Lautaro Molendi junto con Lautaro laburando por primera vez el estilo es. de la besta de Proteo. Este es justamente el día en que cumple 18 años. Así que así, así está haciendo Lautaro. Ya es mayor de edad, no me puede dar bola directamente, el tipo agarra, puede hacer algo que se le cante. Pero mientras tanto vamos a seguir aprendiendo a trabajar el estilo. El cuento ya está probado. Es muy, pero muy bueno. Bien, bien placastiano. ¿Mm? Y bueno, tiene el epígrafe de Jorge Luis Borges. Ustedes lo van a ir leyéndolo a medida que trabajamos. No sé cuántos programas durará esta corrección, pero empezamos hoy con el primero. ¿Mm? Bueno, arranca así el cuento. Dice, ¿está volviendo aquello, tío? Acá, si yo digo, está volviendo aquello, tío, pregunté. Esto es bárbaro, porque ya ahí eh, Lautaro ya tiene la primera persona instalada, ¿eh? directamente. No es lo mismo, ¿no? Está volviendo aquello, tío. Si yo esto no lo pongo, va a quedar preguntó fulano, vaya a ser quién lo preguntó. Pero acá ya establece eh, Lautaro un, una primera persona. Acá hay una especie de hiperbatón, está volviendo aquello, tío. Nosotros conocemos el cuento, sabemos que aquello no es una enfermedad, ¿no? Entonces, es un ser, un ente, eh, después vamos a ver que el pibe mucho no se la cree, pero lo más conveniente es poner esto acá adelante. ¿Aquello está volviendo, tío? Pregunté. ¿Eh? Fíjense que hay una sutileza, ¿no? Entonces, ¿Está volviendo aquello? ¿Qué te agarra? ¿La chiripiorca? ¿Te sí. está volviendo la chiripiorca? ¿Viste? ¡Ah, sí! Eh, o, ¿aquello está volviendo? ¿eh? Bueno. Como siempre la coma del vocativo ya venía en el paquete, la gente del T6 está bien entrenada ¿no? y no es que aquello está volviendo tío, como diciéndose esta bestia de Proteo, Proteo sí. el ser cambiante se convirtió en un tío. Ven, una pequeña coma cambia todo, ¿no? ¿Aquello está volviendo tío? Pregunté. Siento que nos está observando, dijo casi en un susurro. Yo creo que escribo que la palabra casi y miren lo que pasa. Supóngase que le escribí, pápate. Me da un avisito. Casi, casi nunca se usa. Sí. O mejor dicho, se usa mucho, pero nosotros la tenemos en nuestra lista porque siempre, en el 90% de los casos, ¿Se puede ir? y sí, estaba casi embarazada. Siento que nos está... <risa> sí, está, no está observando, dijo eh, en un susurro. Ahí está. Siento que se acerca hambriento. Bueno. Acá se cortó algo, por lo tanto, cortamos nosotros también. Siento que nos está observando, dijo nuestro susurro. Siento que se acerca hambriento. Llevaba todo un mes viviendo en esa la cabaña con el tío y desde los primeros días fui descubriendo. Profundizamos un poco más en el espacio activo. ¿eh? <risa> Llevaba todo un mes viviendo en esa la cabaña con el tío y desde los primeros días fui descubriendo con un temor creciente que él no era el hombre promedio que durante toda la vida mis padres creían que era. Excelente, nada que cambiar. Una pequeña observación nomás. Fíjense lo calamitoso que hubiese sido si el tío de Lautaro agarra y pone Yo llevaba... Yo llevaba... Yo, yo llevaba el yo-yo lloriqueando. Eso es sumamente cacofónico. Pero como Lautaro ya instaló la primera persona en el pregunte, ¿eh? ya estábamos diciendo que no es Carlito o aquello. ¿eh? Llevaba todo metiendo en esa puta caña con el tío. Y de los primeros días fui descubriendo con un temor creciente que él no era el hombre promedio que durante toda la vida mis padres creían que era. Ellos viajaban por Europa, visitando la otra parte de la familia, por lo que no tenía muchas opciones de compañía, por lo que yo, no el tío. ¿eh? Acá sí tenemos que meter el pronombre. Bien. El tío o mis difuntos abuelos. ¿Cómo es eso? Se quedaba... A, porque, se porque iba a vivir al, a la bóveda. Era un poco de ironía, porque uno va a pensar en los abuelos. Sí, ah. El tipo está medio paranoico. Claro. Para, para aclarar que no estaba... Pero esto es, es en el caso de que se lo pregunten al pibino, no tenés a tus abuelos adentro del cuento, no que sea el lector. Vamos a ver qué se puede hacer. Bien. Ellos viajaban por Europa visitando la otra parte de la familia. Bueno, Europa es muy, pero muy grande. ¿eh? Fíjense, la octavio de ustedes, la secuencia. Supónganse que le vas a pedir, uno estás laburando en la oficina, supongamos en el caso que estás laburando en la oficina, y vas a decir al jefe, el jefe, ¿me da 15 de vacaciones? las te va a decir, ¿no es cierto? Bueno. O, en el mejor de los casos, te va a preguntar para qué. Pero si vos vas y le decís... Jefe, ¿me da 15 vacaciones para viajar? Va, va mejor. Eh, ¿Me da 15 de vacaciones para viajar al exterior? Va mejor. ¿Me da 15 días de vacaciones para viajar a Europa? Va mejor todavía. Eh, ¿Me da 15 días de vacaciones que quiero hacer un viaje por Francia, Italia, España? ¿Eh? ¿Qué le parece? Sí. Entonces, cada vez vas precisando más y es mucho más verosímil. ¿eh? Vos podés decir, ellos viajaban, pero vos le agregaste Europa. Ahora... Lo conveniente sería agarrar y marcar un país, porque Europa es muy grande. ¿ves? Ellos viajaban, pongámosle, por Francia, ellos viajaban por Francia, visitando a la otra parte de la familia. Bueno, entonces acá le podés mandar, ellos viajaban por, por Francia, visitando a otra parte de la familia. Bueno, como es una gente que vive en una, una familia, podemos mandarle... ¿Qué es lo primero que aparece cuando aparece Francia? Lo primero que aparece en Francia, ah, cuando, cuando me dicen Francia... este, Bueno, yo pienso en Chambéry. Ah, te agarré ahí, ¿no? ¿Qué es Chambéry? Chambéry es un, una pequeña, un pequeño poblado en donde está la fábrica de Opinel. ¿eh? Nuestro cuchillo favorito y, y, y aledaño. Este, Opinel anda por ahí. Entonces yo pienso en Chambéry y voy lo pongo. Por ejemplo, ¿ves? Ellos viajaban por Chambéry en Francia visitando a la parte francesa de la familia. ¿Qué me contás? Mucho mejor. Ahí está. Ellos viajaban por Chambéry visitando a la parte francesa de la familia. ¿eh? Ahí está. Entonces vamos a ver, tengo una duda, ¿cómo hacemos? No, no nos quedamos con las dudas. Vamos, derecho viejo, Chambéry, Chambéry, vamos a poner acá imágenes. Chambéry. Francia, qué ver. Ahí lo tienen, mira qué hermoso. Es la capital histórica de Saboya, ¿eh? acá lo tenemos. Por eso, vos fíjate que cuando uno hace el, el, el golpe del saboyano, lo voy a mostrar en un programa, en, en el otro canal, en el Encuentro Cuchillero, el golpe del saboyano se lo llama tradicionalmente, calculen ustedes que tenemos la fábrica de 1890 de Opinel, así que ya está, es una tradición. Le pegan un golpazo al cuchillo en la parte de atrás y la hoja de esa manera sale por inercia. Lo vamos a mostrar. El encuentro cuchillo. Después le dejo el link. ¿eh? Bueno, fíjense qué, qué bella ciudad. Porque insisto, cuando vos te dicen un arma, un revólver, enseguida pensás en un Colt, después en un Smith Wesson y raramente en un Taurus, ¿eh? orgullo de la industria brasilera. Claro. Sí, sí. Entonces un Webley en, en Inglaterra, eh, un Remington, ¿no? Eh, pero, digamos, lo primero es lo primero, aparece Skoll. Entonces vos agarras, yo, por ejemplo, en un, en un cuento hace muy poco, eh, era un arma de un albanil, ¿no? este Lo tenía en la mesa de luz y le puse un bagual. ¿eh? Este, bagual era un, un revólver nacional muy barato, este, no, no le pegás a una gallina a una gallina muerta un metro, no le pegás pero bueno, es, digamos que es raro que un albanil tenga unos mil huesos, ¿me explico? Sí. Salvo que sea del abuelo, es muy caro, muy difícil de comprar claro. para un bolsillo de una persona que gana, este, relativamente ahí, ¿no? Este, así que bueno, además del tema de la verosimilitud de que el revólver de el albanil también está el tema de la marca. Las marcas le dan Sume mucha mucha este verosimilitora cosa, lo mismo que los lugares por eso le mandamos acá Chambéry y no París, que es lo primero que aparece, ¿eh? sí. Entonces ahí este, directamente podés, podés ponerle un, un, el nombre de una localidad chica y listo el pollo. Y aparte con homenaje incluido, ¿ves? Porque acá estas cosas cuando uno rele o se las consultan cuando uno escribe el culto y se las consultan, y bueno, acá hay un guiño, acá tenemos un guiño que es ni más ni menos este, a la fábrica de Pinel. ¿no? Ellos viajaban por Chambéry visitando la parte francesa de la familia, por lo cual, por lo cual estos son conectores subordinantes que te permiten hacer que la oración sea más larga. Entonces, en principio, tenemos una pequeña recetita para los nexos subordientes. Los cambiamos por un, un punto. Ahí está. Listo. Ellos viajaban por Chambéry visitando la, parte, de la francesa, parte francesa de la familia. Podemos, una vez que nos apoyamos y cepillamos eso, y yo no tenía muchas opciones de compañía. Llevaba todo un mes viviendo en esa puti de cabaña. Vivir, vivir. Qué bello vivir. Se va a decir, llevaba todo un mes habitando, pernoctando, conviviendo. Nosotros, antes de reemplazar, ¿qué hacemos? Sacate. ¡Sácate! Ahí está. Llevaba todo un mes en esa puti de cabaña con el tío. yo estoy con el tío, no la cabaña llevaba todo un mes con el tío en esa putrida cabaña y desde los primeros días fue descubriendo pon un punto acá llevaba todo un mes con el tío en esa putrida cabaña desde los primeros días fui descubriendo con un temor creciente que él no era el hombre promedio que durante toda la vida mis padres creían que era ellos dejaban por... bueno, ya de entrada, fíjense, qué buen anzuelo eh, que relaciona con esto que está acá, porque siento que nos está observando, siento que se acerca el viento. ya es una situación sumamente distinta. A todo eh. acá, Lautaro arrancó con el cuento que mandó Gómez. ¿no? Llevaba todo un mes con el tío en esa cabaña. Desde los primeros días fui descubriendo con un temor, y esto le da mucho más interés. Y desde los primeros días fui descubriendo con un temor creciente que él no era el hombre promedio que durante toda la vida mis padres creían que era. Ellos viajaban por Chambéry visitando la parte francesa de la familia y a mí no me quedaban muchas opciones. O iba a vivir a lo del tío o a la boda de mis abuelitos. Otra posibilidad es esta. Ahora las comparamos y decidimos cuál nos gusta más. Con mis cuatro vuelos muertos a mí no me quedaba otra que irme a vivir a lo del tío. ¿Qué fue es eso? Con mis 11 años y mis 4 bolos muertos. Le sí. mandamos con mis 4 bolos muertos a mí de 11 años recién cumplido no me queda otra que irme a ver a lo del tío ay gracias Perfecta esta información, podemos ponerla acá. Eh, ellos viajaban por Chambéry visitando la parte francesa de la familia, con mis cuatro abuelos muertos a mis 11 años, no me queda otra que me había tío. Quedarme solo no era una opción para mí, con 11 años recién cumplidos. O esto se puede. Entonces, vamos a analizar una y otra. Ellos viajaban por Chambéry visitando la parte francesa de la familia. Ellos estaban viajando por Chambéry visitando a la para evitar los dos gerundios, claro. visitando y viajando. Ellos estaban viajando por Chambéry. Creo que son los Alpes franceses, ¿pero que me digo acá. Aprovechen, muchachos, que lo digo a vos la autoridad y la gente nos está mirando. Aprovechen la Wikipedia, sí. el Google. ¿Mm? Antes nosotros teníamos que ir a una biblioteca para poder encontrar información. Acá. En los Alpes, ¿eh? Claro. Perfecto. Ahí está. Casi, casi Italia, ¿eh? Ahí está, la casa de Saboya familia noble del norte de Italia. Mm. Oh, Dios Y yo por Chambéry, en La Cebolla, visitando la parte francesa de la familia y a mí no me quedan muchas opciones. O iba a virar al tío o a la abuela de mis abuelitos. Hay que tener una, cuest una cuestión acá. Todo, todo pinta que vos estás especializ especializándote con tus, tus primeros tres cuentos en un autor bien marcado de género de terror. ¿no? Así que cuando vos decís o la abuela de mis abuelitos, uno puede llegar a pensar cualquier cosa. Están mandando indicios. Y sí. sí. Indicios falsos. Entonces lo que sí, vamos a claro. hacer va a ser quedarnos con esta. Ellos andaban por Chambéry. Vamos a usar esta que está acá arriba. ¿Tiene nombre el tío? No, en no se lo recomiendo. Mira, Ya no Al tío Marce. Quedame, quedado. ¿Eh? Es, tío? <risa> Al tío Marce. A cortar soga. Llevaba todo mes con el tío en esa puta cabaña y de los primeros días fui descubriendo con un temor creciente que él no era el hombre promedio que durante toda la vida mis padres creían que era. Y yo estaba por Chambéry, en la agullas, visitando la parte francesa de la familia. Y a mí, con mis 11 años, y a mí, coma, con mis 11 años, no me quedó otra que irme a ver a los tíos, el único pariente que nos quedaba. ¿Estamos bien? Tenemos una repetición de quedaba ahí. A ver, quedaba, ah... no tenía a esta no tenía otra opción o mejor aún mejor opción a mí no tenía mejor no y yo ¿sí? y yo con mis 11 años no tenía mejor opción que irme a ver a lo del tío el único pariente que nos quedaba Llevaba todo un mes con el tío en esa putida cabaña y de los primeros días fui descubriendo con un temor creciente que, que él no era el hombre promedio que durante toda la vida mis padres creían que era. Ellos andaban por Chamberí en la Saboya visitando la parte francesa de la familia y yo con mis 11 años no tenía mejor opción que irme a ver a lo del tío, el único pariente que nos quedaba. ¿Mm? Perfecto. Al principio el tío era alguien bastante normal. Pero no Al principio el tío era alguien normal. Bastante normal. Aclaremos, ¿viste? Fíjense que también tengo marcada la palabra bastante, pero en este caso la necesitamos.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 Al principio el era es bastante normal y después se le ocurre ponerle punto y seguido bastante normal. ¿Mm? Y después sigue por acá. Hasta para fortificarse ya podés ponerlo entre comillas. Bastante normal. No, no, ahí está. Yo pienso, esperado? alguien normal. Digamos, en ese caso las comillas serían así, mirá. Al principio el té era alguien normal. Digamos. Comillas normal, porque en las comillas está implicado el bastante. ¿ve? Las comillas en ese caso son, son recontrairónicas. Lo que se estaba comentando es que acá, cuando uno está corrigiendo esta zona, corrige esto, ya está, y sigue para adelante por esta, este lugar. ¿ve? Pero fíjense que nosotros agregamos algunas palabras. Yo no sé, posiblemente la palabra bastante ande por aquí, ¿ve? Si yo sigo adelante, nunca la voy a ver. Entonces, por eso mis ojillos se posaron acá, en este lugar, para retomar el envío musical ¿eh? que en donde se cortaba el único pariente que nos quedaba y al principio el tener normal bastante normal. No hay nada que rime con al, por acá. ¿Mm? Ahí está. Yo digo que no hay que apresurarse en la corrección, eso es... La enseñanza que acabo de dejarles. Acá, uno puede seguir tranquilamente corrigiendo, pero a riesgo de haber dejado algo perdido por acá. Ellos andaban por Chambería en la Saboya visitando la parte de la tercera familia. Eso, si bien no frecuente, era algo normal. Y yo con mis 11 años, bueno, y supónganse que hubiera puesto yo eso, cuando llegaba bastante normal. No me había dado cuenta. Claro. Seguía para adelante y, Se el y perdía. Al principio el era bastante normal. Bastante normal. Era, perdón, al principio el era normal. Bastante normal. Tenía los libros de su biblioteca en un orden tan estricto como incomprensible. Y lo había sorprendido repetidas veces hablando solo. O con las plantas o, y, y con los animales. O con las plantas y con los animales pero se podía convivir bien con él. Esto es muy importante, Marcar un punto acá. De todas maneras, se podía convivir bien con él. ¿Mm? Bien. O así fue en las primeras dos semanas. Entonces, se desató el caos. A veces me despertaban subito en la noche, más tarde lo sorprendía. Bueno, esto desaltó el caos, conviene ponerlo al final, después de hacer una semblanza del personaje, de todas las cosas que está teniendo claro, ese... de lo que es el caos. Exacto, y después viene el caos. ¿no? Bien. Acá tenemos... Tenía Bueno, ¿te acordás de esto? No tenía mejor opción. Esto lo cambiamos por él que daba. A sabiendas de que al lo largo tener, nosotros esto con la gente del canal lo estamos viendo... Desde hace cinco años ya. Esos verbos aparecedores que aparecen todo el tiempo. El verbo tener es uno. Y mirá lo que aparece acá. Entonces acá, en lugar de decir tenía los libros, puede mandarle, por ejemplo. Ahí está. Al principio el tío era que es normal, bastante normal. Conservar los libros de su biblioteca en un orden tan estricto como incomprensible. Y lo había sorprendido de, de, de... No el orden sino yo. Y yo lo había sorprendido repetidas veces hablando solo. O con las plantas y... O con las plantas y los animales. Está bien lo que habías hecho antes. Ahí está. Conserva los libros de su biblioteca no era tan escrito como incomprensible. Y yo lo había sorprendido repetidas veces hablando solo. O con las plantas y con las... Ah. Poner así, mira. Para que no se vaya tan bruscamente de ámbito. ¿Qué pasa de los libros a hablar de las plantas y de los animales? de cabaña es la hora de aparezca el bosque ¿no? al principio el tío era alguien normal bastante normal conservaba los libros de su biblioteca en un orden tan estricto como incomprensible y yo lo había sorprendido repetidas veces hablando con ellos como también lo hacía afuera en el bosque con las plantas y animales bueno a ver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 Está bárbaro acá, con esto evidencia el autor que es un excelente narrador, porque orden tan estricto como incomprensible, vaya a saber cuál es el orden, ¿viste? Claro. Yo tengo una zona de la biblioteca, la tengo ordenada por biblioteca de autores fantásticos, crítica, eh, poesía, cine, eh, enciclopedias y después todo lo demás. Y todo lo demás lo tengo de la A a la Z, por autor. ¿Ves? También hay una zona de antologías, me olvidé de decirte, y otra de biografías. Entonces tengo un orden alfabético, esto lo, de paso lo recomiendo, ¿no? Mal no me fue mi carrera, así que puedo recomendarlo. Eh, de, los tengo de la A a la Z, a todos los libros, todos los libros. Pero como mis intereses van más por esta, esta zona que te dije, empezando por la literatura fantástica y de terror, toda esa zona de allá es, digamos, eh, la, la fantástica y de horror, zona de diccionarios e enciclopedias. Hay una zona también que tengo de libros que consulto comúnmente en el taller. Y otra más dentro de la biblioteca, que es la que está en, la, en aquella punta, donde están los libros de todos mis alumnos que han publicado. ¿Eh? Tanto es como... para mí son como trofeos ¿eh? sí. esos. Todos dedicados, amorosamente dedicados, porque acá se publica. ¿eh? El gomero cambia goma y el escritor escribe y publica. ¿eh? Ser? Así es. Así que ese de orden tan estricto como incomprensible, honestamente, es una contradicción en, en, entre, entre sí, que a vos te permite no perder tiempo, describiendo cómo organizaba los libros y aquí y allá. ¿Eh? Este, uno era estricto, pero además yo no podía entender esa, esa, esa estrictitud. <risa> Al principio él era alguien normal, bastante normal. Conservar los libros de su biblioteca no era tan estricto como incomprensible. Y yo lo había sorprendido repetidas veces hablando con ellos. Como también hablaba solo afuera, en el bosque, ves acá, explica. Recuerden esto. En, una, en un cuento fantástico o de terror, alguien puede hablar con los objetos. Atenti, ¿eh? Sí. Fíjense, por ejemplo, esa maravillosa, el maravilloso tratamiento de los objetos en esa coreografía sensacional que se ve en la película, eh, digamos, ¿cómo se le La Bella y la Bestia. Sí. En que estaban todos los objetos danzando, interactuando con los personajes. Pero, bueno ahí, es un, está ahí está justificado, porque es, es un, hay elementos fantásticos ahí adentro. ¿eh? Me refiero a la del dibujo animado. ¿eh? No en esa eh, película, ¿cómo se llama? Live Action. Sí, Live Action. Bueno, muy fantástico. Después que Disney fue comprada por, por ya sabemos quiénes, desgraciadamente, empezaron a incluir en sus películas promoción de la ideología de género. Por lo tanto, eh, en la versión live hay un personaje que es prácticamente un, un marica enamorado de Gastón, del malo. ¿ver? Este, indudablemente que eso no, no hace nada bien a la sociedad, pero el amigo Soros lo sabe perfectamente. ¿eh? Este... Al principio el tío era alguien normal, bastante normal, conservaba los libros de su biblioteca en un orden tan estricto como incomprensible y yo lo había sorprendido repetidas veces hablando con ellos. Como también hablaba solo, entonces acá viene esto, importantísimo, porque de esa manera estás diciéndole, ojo, no es que hablaba con los libros, hablaba solo. Sí. Y este también liga lo anterior. Si está tan ligado esto con esto, ¿Qué irá después de ellos? A ver, ¿a vos qué te parece? ¿Qué signo irá en lugar de un, de un punto? Pénsalo bien. Y yo lo había sorprendido primera vez hablando con ellos. Como también hablaba solo afuera, es parte de la misma oración. ¿Dos puntos? No. Esto. El furgón de cola viene después del punto y coma. ¿Eh? Consalado los la de la biblioteca no es tan estricto como incomprensible. Y yo lo había sorprendido repetidas veces hablando con ellos, como también hablaba solo afuera, en el bosque, con las plantas y animales. Fíjense el uso del punto y coma. Acá tenemos como una especie de racimos de uva, ¿eh? un racimo de uva, viste, de repente contás que hay una uva que en lugar de ser verde como tal, además es media marroncita, bueno, pero igual está dentro de ese racimo. Entonces acá vendría a ser esta, la uva, que está dentro de ese racimo. ¿ven? Y este vendría a ser el Sarmiento que une a la uva con el resto de las demás. Una idea, como diríamos, subsidiaria. De todas maneras, se podía convivir bien con él. Bueno, acá tenemos una nueva cosa, una nueva idea. Perfecto. De todas maneras, se podía convivir bien con él. De todas maneras, se podía convivir con él. ¿Eh? No le pongas bien. No tranquilices tanto al lector. ¿eh? Se podía convivir con él. O así fue en las primeras dos semanas. Entonces se desató el caos. Bueno, acá están las primeras dos semanas. A veces me despertaban sus gritos en la noche. Más tarde lo sorprendía mirando por la ventana de su reposera con la Remington en 870 entre las manos. Siempre en silencio, siempre inmóvil. Le murmuró la noche palabras inteligibles. Se había vuelto lacónico y las únicas frases. ¿eh? Estás contando. Y las únicas frases que se animaba a decir eran sobre eso. A ver cómo lo llamaba. Ah, ¿no será aquello mejor? ¿Ves? Sí. Ahí está. Algo que, según él, moraba en el bosque, en que en las noches rondaba la cabaña. Él estaba enloqueciendo. Bueno, esto saben que es... Lo había puesto eh, Lautaro, él estaba enloqueciendo, y yo le dije algo que nosotros ya... No, esta la había marcado lo yo había... mismo, lo leí, me pareció que capaz había que sacarlo. Ah, perfecto. Y lector. exactamente, bueno, ahí está. Ah, estos son palabras del lector, sí, sí, sí. justamente. Eh, en un texto ustedes pueden reconocer este tipo de cosas si se ponen en la piel del lector que después de haber visto toda esta rica... Narración de lo, las cosas que pasan al tío, llega a esta conclusión. Él estaba enloqueciendo. Es aquello de era una mujer muy bella, era un paisaje acojonante. Bueno, decime en qué consiste la belleza de esa mujer, decime en qué consiste la acojonidad de, de aquel paisaje y una vez que me hayas mostrado el paisaje, no tenés necesidad como autor de usar palabras del lector, el lector dice, qué mujer bellísima qué paisaje acojonante, el tipo está enloqueciendo, ¿eh? ahí está. Bueno, acá. Que se ah, el aire acondicionado. El control remoto. De todas maneras se puede convivir. Bueno, yo sigo pensando que esto de desatarse el caos. Eh, ¿Es caótico esto que viene acá? Yo creo que sí. Pero, ¿qué pasa? Sabes qué tengo para mí? Que estas son medio palabras del lector también. Sí. Es como decir, che, pero esto está yendo hacia un caos, ¿no? Uh -huh. qué pasa si lo eliminamos? En lugar de reubicarlo, lo borramos. Lo borramos. En razón de lo que decíamos recién. ¿Eh? <risa> de todas maneras se podía convivir con él. O así fue en las primeras dos semanas. A veces me despertaban subitos en la noche. Más adelante lo sorprendí mirando, ¿ves? Más adelante. Lo sorprendí mirando por la ventana de su reposera. Una noche en que bajaba a la cocina se nos coló una el nombre de una ciudad de nuestra querida Eli Macías una novela que está laburando los ojos a la mañana de todas maneras se podía convivir con él o así fue en las primeras dos semanas a veces despertaban gritos en la noche más adelante noche, noche una madrugada en que bajaba a la cocina, ves, le das entidad a la cosa. Bien. Lo la sorprendí, es que, se, ¿eh? que la idea que se repitiera varias veces eso. Antes. Ahí está. Pero si lo ponemos, lo ponemos como... una vez sola y después vamos a ver cómo… Perfecto. En algún momento decimos que esto se iba repitiendo, ¿no? Entendido. De todas maneras, se podía convivir con él. O así fue en las primeras dos semanas. A veces despertaban sus gritos en la noche. Más adelante, una madrugada en que bajaba a la cocina, lo sorprendí mirando por la ventana de su reposera con la Remington 870 entre los brazos. ¿Eh? O directamente en brazos. Como un bebé. Dice más adelante una madura en que bajaba a la cocina. ¿Quién? Yo. Esto los editores anglos no tienen ningún problema. Los tipos agarran, directamente tienen que ponerle el I del yo o el J de él. Nosotros tenemos que ponerlo sí o sí para que se entienda, porque si no, quedan vivos. Más adelante, una madrugada en que yo bajaba a la cocina, lo sorprendí mirando por la ventana de su reposera con la Remington 870 en brazos. Siempre en silencio, siempre inmóvil. Y esa escena se repitió, siempre en silencio, siempre inmóvil, coma, el tío, y lo conecto. Qué piola, ¿eh? Lo viste antes de que lo hiciera. Genial. Y esa escena se repitió. Siempre en silencio, siempre inmóvil. El tío le murmuraba a la noche palabras ininteligibles. ¿Y lo de la noche lo tengo que recargar ahora? Claro que sí. Cambiarlo por luna. Así está dentro del campo semántico. ¿Eh? Bien. Noche, madrugada. <coughs> siempre en silencio, siempre inmóvil. El tío le murmuraba a la luna palabras ininteligibles. Lindo, ¿eh? Siempre silencio, siempre inmóvil. El tío le murmuraba a la luna del bosque palabras inteligibles. Se había vuelto lacónico y las únicas frases que se animaba a decir eran sobre aquello. Algo que, según él, moraba en el bosque y que en las noches rondaba la cabaña. Tengo bosque muy cerca. Vamos a mandarle el pinar. Y ahí vemos que es un bosque de pinos. ¿eh? Acuérdense que el bosque se caracteriza por tener una sola especie. Es un bosque de lengas, un bosque de abedules, un bosque de pinos. No podés poner varias especies distintas. Sí. Pero bueno, el que no lo sabe, agarra y mete la pata, ¿no? Y está haciendo la descripción del bosque y en un momento el personaje se topa con un arce, después con una, una conífera, con una abedul, ¿viste? Y ya está la melange, ahí está. Y vienen los lectores y te escriben cartitas diciendo te escuchamos una cosa, no sabes más. Ahí está. Entonces, preferible las cagadas nos las mandamos en el taller. Claro. ¿Eh? Ahí está, no cuando ya está todo publicado. Y la escena se repitió, siempre en silencio, siempre inmóvil. El tío le murmuraba la luna del Pinar, palabras ininteligibles. Se había vuelto lacónico, y las únicas frases que se animaba a decir eran sobre aquello. Algo que, según él, moraba en el bosque, y que en las noches rondaba la cabaña. Definió su alucinación como una leña gigantesca, con el bien trinchado. Estoy extrañando algo yo. Estoy extrañando esto, y estoy extrañando esto. Con lo cual, lo que se puede hacer es convertir palabras del narrador, no palabras del autor, ¿eh? no es lo mismo, olvídense esto, de esa noción que decíamos, está eh, usando palabras del lector. El narrador está hablando acá, sí. narrador en primera persona. Bueno, le tomamos prestada una de esas narraciones, de esas, de, ese, de, ese, de esa tercera persona, y lo convertimos en un estilo directo. Se había vuelto lacónico y las únicas frases que se animaba a decir eran sobre aquello. Algo que, según él, moraba en el bosque y que en las noches rondaba la cabaña. Definió a su alucinación como una gigantesca. Esto puede ser... mire, yo la verdad que eh, lo quiero tanto a Lautaro, porque aparte de ser un tipazo, el tipo es un tipo culto, o sea, da ganas de estar con él. Fíjense, no, de nada. Este, acá tenés, se había vuelto lacónico ¿eh? yo creo que hay adultos que no saben qué es esto ¿eh? La, eh, los habitantes de la coña claro. se caracterizaban por no ser muy verborrágicos bar, sí, que digamos ¿no? unas cartas ¿Eh? Ahí está. las únicas frases que se iba a decir eran sobre aquello algo que se moraba en el bosque ¿eh? Otro, otra palabra culta bien usada esto es de lector, simplemente otra en lugar de decir que en las noches se ponía a caminar alrededor de la cabaña, él con una sola palabra dice, rondaba la cabaña. ¿eh? Ahí está, está en rondar la cabaña. No es rondar por la cabaña, es distinto. Rondar la cabaña implica además estar acechándola. Claro. ¿eh? O sea, el escritor exprime el lenguaje. Exprime el lenguaje. Estamos en una época en donde... La vincultura la y la mediocridad producen monstruos, los monstruos que están en el gobierno ahora, en todo el mundo, ¿eh? no solo acá. Salvo en Rusia, salvo en Hungría, ¿eh? salvo en Polonia, estamos, eh, digamos, gobernados por animales, ¿eh? directamente. Pero acuérdense que esos animales los pusieron otros animales, ¿me explico? bueno Entonces, eh, lo que hay que hacer, ¿cómo hacer para combatir eso? Nosotros, los escritores, tenemos un arma que es fundamental. Para poder corregir eso de alguna manera, tenemos esta armita que está acá. Ahí está. Ahí está. Se ve que hace mucho que no usamos esta cara. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me dirás un bolígrafo. Yo te voy a decir, es una fuente de posibilidades. ¿De acuerdo? Con esto... Con esto Podés escribir un haiku, una novela, o lo que se te ocurra. O lo que puedas escribir, también. Así que, bueno, eh, tener en la cabeza estas palabras es sinónimo de muchas horas pasadas en compañía de que de políticos. No, en compañía de los libros, flaco. Busca esa compañía. Y de los buenos libros, ¿eh? algo que se muere, moraba en el bosque y que en las noches rondaba la cabaña. Definió a su alucinación como una araña gigantesca. Con bien trinchado, dijo. Una araña bien gorda. ¿Qué me contaré? Le costaba concatenar dos oraciones, pero otra, ¿eh? Otra, concatenar. Esta debe venir de cadena, ¿no es cierto? Concatenar. De paso les muestro un lugar, muchachos, de etimologías que vale la pena. Se llama... Etimologías, etimologías Chile. Y buscamos de paso concatenar. Estoy en el Google, ¿eh? concatenar. Diccionario etimológico, etimología Chile. Ahí está. claro, ve ¿sí lo que te decía, cadena ahí está la palabra concatenar viene del latín concatenare y significa unir una cosa con otra, en este caso la frase sí. sus componentes léxicos son el prefijo con junto, globalmente catena más el sufijo ar concatenar ¿M? bueno viene de los eslabones como la frase vendría a ser un eslabón uno al lado del otro. <coughs> Le costaba concatenar dos oraciones y su antes controlado tartamudeo no hacía más que complicar mi entendimiento. Claro, fíjense que está interesante. Él dice y su antes controlado tartamudeo ¿eh? qué buen laburo de corrección que hiciste en la semana. ¿eh? Gracias. Antes controlado tartamudeo acá es porque, decía al principio, te remite acá, fíjense cómo el, el cuento va remontándose a sí mismo y va ligando una cosa, concatenando una cosa con la otra. ¿Sí? Le costaba concatenar dos oraciones y su antes controlado tartamudeo no hacía más que complicar mi entendimiento. Me habló de unos bulbos amarillentos y latentes en la espalda del arácnido. Agregó que supuraban un fluido extraño. Le costaba concatenar dos oraciones y yo antes controlado tartamudo no hacía más que complicar mi entendimiento. Me habló de unos bulos amarillentos y latentes en la espalda del arácnido. Medio que champú, dijo, con los ojos parpadeando la incansables. Largan como una baba rara. Perfecto. Lo pasó de argentino. Eso, ahí está. Sí. Y sobre todo, estaba en argentino, porque, vamos a verlo, miren, vamos a hacer una cosa. Esto lo cortamos... Y volvemos a cómo estaba todo, ¿ok? Qué lástima que no sale el ruido, bueno, pero Pi, pi" y lo hacemos nosotros. Pi, pi, pi". ¿Vos sabés que una vez un alumno que vino acá, gracias al taller, cuando me vio trabajar en el taller con los ruidos, pi, pu", y ya yo pensé que eran cosas que le grabas en la edición? Mira vos, en serio, ¿sí? Tal cual, y es que no lo sabe, ¿viste? Claro. Bueno, ahí está, fíjate. Y a punto y estamos acá. Agregó que supuraban un fluido extraño. Vos me decís, pero Marce, vos recién eh, hablamos del verbo rondar, del verbo de la, del adjetivo lacónico, ¿no? Eh, el verbo morar. Y si quiero supurar no te gusta. Pero.. Ya el autor está recontra recontrapiolado. La palabra fluido no te gusta, son palabras realmente fuertes. Creo que supuraban un fluido extraño y aparte no son muy raras, no porque aunque una persona no haya leído un puto libro en toda su vida, que hay esa clase de dichos que yo conocí. ¿eh? Yo conocí. Este, creo que el actual director técnico de Argentina dice que se ufana de no haber leído un solo libro en su vida. Pero bueno, allá él. <risa> este no Yo no consigo mayor desdicha, ¿no? Es como sí, morir espiritualmente de sed y, es intelectualmente. y Intelectualmente. morirse espiritualmente e intelectualmente y tenés en, en el sótano, sin, sin enterarte, tenés un tesoro. Hoy es burro el que quiere, sí. porque con internet, aunque no tenga biblioteca, tenés más vos, ¿viste? De alguna manera, por ahí no precisás ni imprimir, si te gusta leer en la pantalla, ¿viste? Chao, pito el pollo pero no podés ser burro. Cualquier burro ha oído que el médico dice le supuran las orejas, la madre le supuran las orejas. Así que no son palabras raras en el sentido de estricto de la palabra. Pero, ¿qué pasa? Quise hacer el mismo truco, proponerte el mismo truco, sí. porque de esa manera, y como pasa con todos nuestros autores, Lautaro va aprendiendo procedimientos que va poniendo en sus cuentos y los cuentos cada vez son mejores, ¿me explico? Esa es la idea, de que lo haga yo al principio. Yo estaba queriendo hacer algo parecido a esto que te propuse antes, que era cambiar, pasar a estilo directo, y acá vemos que es estilo directo por el guión que implica que hay alguien que está hablando, pasar a estilo directo un parlamento, una perdón, una, un texto en tercera persona. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo mismo quería hacer yo agregó que supuraban un fluido extraño. Perfecto. Esta es la voz del narrador. ¿Habla igual el narrador que el personaje? Indudablemente que no. El personaje habla algo parecido a esto. Medio que champú, dijo, con los ojos parpadeando incansable. Largan como una baba rara. ¿Eh? Entonces, si Lautaro acepta que utilicemos palabras del narrador en primera persona para convertirlas en estilo directo en boca del otro personaje dijo el tío no sí. vamos a tener que hacer algo parecido a esto porque no va a decir supuran un fluido extraño un tipo que decía una araña bien gorda ¿Eh? sí. ahí estamos esto <coughs> traducido a la palabra del tío, está en argentino, pero vamos a traducir la palabra del tío y queda de esta manera. Con el bien trinchado, dijo, una araña bien gorda. Les costaba concatenar dos oraciones y su antes controlado tartamudeo no hacía más que complicar mi entendimiento. Me habló de unos bulos amarillentos y latentes en la espalda del aráñido. Lo estoy viendo, son amarillos y se de blue, blue, así. Está buenísimo. A mí no me gustaría encontrarme con un arácnido que tenga estos bulbos amarillentos y latentes en la espalda. Obviamente. Medio que champú, dijo, con los ojos parpadeando incansables. Largan como una baba rara. Me resultaban increíbles las caciones de su cabeza, aunque la posibilidad de que su locura se tornase en algo peligroso, Claro. Sí. le daba un tinte amargo a la situación era una palabra Perdón. me resultaban increíbles las creaciones de su cabeza aunque la posibilidad de que su locura se tornase peligrosa amargaba la situación esto es una persona la amargo a Rosita claro <risa> la, la digamos, vos no decís voy a instalar a la heladera voy a instalar la mm. heladera ¿eh? y tampoco decís saco a pasear la novia porque no es una cosa <risa> la novia sí, creo, me rico, creo, sí. saco a pasear a la novia ¿eh? Eh, amargaban la situación ¿eh? acá teníamos en un momento que dice le costaba concatenar dos oraciones bueno, vamos a darle una idea. Y ahí se explica. Lo, lo, lo hemos visto. ¿eh? Lo hemos escuchado de esta manera definió a su alucinación como una araña gigantesca. Si pones al gallego no lo va a poner bien. Con el vientre oh, no sé hinchado dijo, una arañota, un una araña bien gorda. Espero que esto se esté grabando, que lo parió. Bueno, esto lo diría el gallego, con el vientre hinchado dijo, una arañota, una araña bien gorda. En cambio, cuando dice le costaba concatenar dos oraciones, Sumado a los puntos suspensivos que le agregamos, vamos a decir, con el vientre hinchado, dijo, una arañota, una araña bien gorda. Le costaba concatenar dos oraciones y una hizo antes contra tartamudeo. No hacía más que complicar mi entendimiento. Me habló de unos bulos amarillentos y latentes en la espalda del arácnido. Medio que champús, dijo, con los ojos parpadeando incansable. Largan como una baba rara. Bueno, acá tenemos acá una palabra que nosotros eh, le damos casa bastante, casa con Z, ¿eh? Sí. Le damos bastante caza. Y es una, una preposición que es muy fácilmente heredible. Lo único que va a hacer es ponerle una coma cuando no la tiene que ponerla. Fíjense el cómico. Medio que dijo, los ojos parpadeando incansables, largan como una baba rara. ¿Eh? Me resultaban increíbles las creaciones de su cabeza. A veces ya dicen, no es que me resultan increíbles las cosas que decía. Me resultan increíbles las creaciones de su cabeza. Quiere decir, ya está el tipo eh, dando por entendido que, es que lo... las crea él, que está loco que las crea él. Me resultaron increíbles las creaciones de su cabeza, aunque la posibilidad de que su locura se tornase peligrosa, amargaba la situación. Que tenemos acá? Una consecución, una inconsecuencia de número. ¿eh? Claro. Así se llama el problema. Porque acá no tenemos un plural. Las creaciones es el único. En realidad, lo que él quiere decir es que, eh, aunque la posibilidad de que su locura se tornase amargaba, La posibilidad. No hablo más de subvisiones durante unos días. Bueno, esto es un hiperbatón, la alteración del orden lógico de la frase. No es subvisiones durante unos días, es durante unos días no hablo más de subvisiones. visiones. Es como se va haciendo cada vez más y más legible. Natural. Natural, eso es la no idea. ¿Mm? Y antes del pero, la norma siempre dijo que hay que poner un punto y coma. Nosotros se lo ponemos porque si no tenemos una coma más y ya es medio lío Me resultaba increíble la creaciones de su cabeza, aunque la posibilidad de que su locura se tornase peligrosa, amargaba la situación. Su cabeza, su locura. ¿Mm? La locura. La locura se le tornase peligrosa. Bien. Me resultaban increíbles las creaciones de su cabeza, aunque la posibilidad de que la locura se le tornase peligrosa amargaba la situación. Durante unos días no habló más de sus visiones, pero ayer lo hizo de nuevo. El tar bien, Fíjate qué maravilla, ¿eh? qué maravilla. Lautaro estuvo haciendo todo un resumen de el comportamiento del personaje y de cómo es el personaje. Yo, para que ese resumen no corra el riesgo de convertirse en, en algo plomizo, que hice? No lo era, pero le atravesé cosas para estar recontra seguro que no. Claro. Le puse un poco de oxígeno acá. Sí. ¿Oxigenaste, dijiste? Sí. Buen verbo. ¿Qué le dije a Lautaro, eh? 18 años. Aprendan, los treintañeros que no saben ni siquiera decirle hola a una chica. Ahí está. Eh, con el vientre, ¿ves? Esto, esto hace que el argumento, eh, perdón, el resumen, no sea más resumen. Okay. Acá tenés una escena. Y después de hacer, de hacer todo ese resumen, acá Lautaro pone una palabra clave que es esta que está acá. Durante unos días no habló más de su visión. pero ayer lo hizo de nuevo. Esto significa que tenés todo, todo, todo el resumen y acá ¡pum! Bajaste a una situación de hoy, de hoy, de, bueno, de ayer, pero de bien, bien cercana al tiempo hace del personaje, que había empezado con esta carajada de acá. ¿Qué? ¿Aquello está volviendo, tío? Pregunté. Siento que se está observando, dijo en susurro, siento que se acerca hambriento. Esto está sucediendo en el aquí y ahora. Por indicación contraria, no. Se puede pensar que esto estaba pasando hace tiempo. No. Llevaba todo un mes con el tío de Zaputi de la Cabaña, indica que esto que está acá es nuevo, es de ahora. Y después te vas a todo el raconto. Está bárbaro. Tenemos un programa sobre eso nosotros, en el taller de corte y corrección. Creo que lo llamamos viajar con la máquina del tiempo, una cosa así que, anotarlo porque después lo voy a poner para la gente, que mostramos cómo se puede ir de atrás para adelante en la narración, pero con una condición, que siempre quede fijo cuando se vuelve al tiempo presente, al aquí y ahora. Y vos lograste volver al aquí y ahora con esta palabra, que puede ser muy sencillo para... Lautaro, que ya se iba a detallar, ¿cuánto está? ¿Un año? Nueve meses. Un poco más Nueve meses. No, sí, casi un año. Sí, bueno, casi sí. un año. Entonces, acá, que tenemos? Que él encuentra este adverbio de tiempo para anclar el tiempo base del cuento. Sí. ¿Sí? Ahora, hiciste un resumen y a partir de la narración toma otro curso. ¿sí? Eh, ¿A qué se llama el tiempo base? al aquí y ahora de la narración, por ejemplo, yo te digo un ejemplo. Eh, hoy cumplí 18 años, quien pudiera, <risa> hoy cumplí 18 años, ¿eh? y recordé lo que me había sucedido cuando tenía 7. En mi cumpleaños número 7 habían venido mis amigos, pa, pa, pa, pa, pa. bueno. Ahora tu interlocutor, está esperando que vos vuelvas al presente, entonces pones así. Y ayer, el día, mi último día de 17 años, ¿eh? bueno, ¿qué me contás? Sí. Estamos anclando de nuevo en el tiempo base, ¿eh? el tiempo base de la narración. Vamos a poner una X acá y seguimos, si Dios quiere, la próxima. Con Tuti. Con Tuti, con más taller de corte y corrección. Fíjate, la corrección es cada vez más rápida, cada vez más veloz, porque uno va sumando herramientas, va sumando olfato, va sumando esa búsqueda maravillosa que tenemos empeñada en el T6C, que es la precisión. ¿Eh? No es lo mismo decir que en las noches caminaba alrededor de la cabaña que en las noches rondaba la cabaña. Eso es precisión. Precisión se apoya en dos patas, como dijimos en un programa anterior, en la claridad y en la nitidez. Esa es, digamos, como dice Hamet, eso es el logro más importante de conseguir para un narrador y requiere de mucho talento y habilidad. Tráeme tu talento al taller de corte y corrección. Vamos a trabajar juntos para ayudarte a sacar tu mejor estilo. Un abrazo, pulgar arriba. Y felicitaciones de su cumpleaños a Lautaro. Gracias. Manteada de los 15.600 suscriptores del canal. Hasta pronto.